Vamos a revisar algunos elementos básicos de la química verde. La química verde nace en los años 90, a raíz de una serie de problemas medioambientales que existían para esa época. En ese sentido, y como hoy, hoy día también ocurre, tenemos una industria química que es crucial para todos los desarrollos que eh, necesita la industria, en la tecnología, en la agroecología, etcétera. Por lo tanto, todo el mundo necesita de esos progresos, pero nadie quiere tener una industria química al lado de su hogar. Junto con ello, lo que se trató de hacer en los años 90 fue de rediseñar los procesos químicos que se estaban llevando a cabo de tal forma que redujiésemos la cantidad de residuos que se estaban generando. Para ello, un principio indispensable es que tanto en la investigación como en la industria los nuevos procesos que se estaban diseñando tuviesen como principio la reducción o eliminación de los productos tóxicos e, y o contaminantes del medio ambiente. Por lo tanto, para poder lograr eso como principio, un elemento sustancial es que cualquier proceso químico que se estuviese diseñando tendría que ser socialmente aceptable. ¿Qué es la química verde entonces, considerando todos esos elementos básicos? la química verde es un constructo o un paradigma filosofía de trabajo que lo que busca es desarrollar diseñar implementar distintos procesos de fabricación generación de productos químicos pero en la cual se utilicen eh, materias primas que no sean tóxicas ni contaminantes y a su vez los productos que se estén desarrollando tampoco generen mayores residuos para el medio ambiente esto es muy atingente dado que la química verde está en completa concordancia con el desarrollo sustentable, principalmente con tres de sus dimensiones, que a saber, sabemos que existe la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión medioambiental. La suma de esas tres dimensiones corresponde a lo que nosotros llamamos desarrollo sustentable. Por lo tanto, lo que plantea la Química Verde es desarrollar y generar un nuevo paradigma basado en los mismos conte eh, contenidos y conceptos de la química que se han utilizado en los últimos 200 años, pero en donde el diseño y la generación de productos no genere contaminantes para el medio ambiente ni productos tóxicos para la salud humana. Este paradigma está basado en 12 principios, muchos de los cuales nosotros los utilizamos diariamente. Por ejemplo, el principio de prevención, que lo que busca es principalmente que nosotros empecemos a desarrollar procesos en los cuales eliminemos o reduzcamos la generación de residuos eventualmente contaminantes para el medio ambiente. Otro de los principios que también nosotros podemos utilizar diariamente es el concepto de eficiencia energética, en donde lo que se busca es que todos los procesos que nosotros desarrollemos se hagan con el mínimo de energía posible. Otro de los principios que también nosotros desarrollamos constantemente o en nuestro día a día es el concepto de biodegradabilidad en donde la idea es que todos los productos que nosotros estemos utilizando ojalá puedan ser biodegradables en la naturaleza y otro también que también es sumamente re, eh, relevante dentro del proceso natural del ser humano es que desarrollemos diseñemos e implementemos procesos que dentro de lo posible prevengan la generación de accidentes. Vamos a revisar algunos de los principios de la química verde, principalmente eh, aquellos que dieron luz o dieron origen a este paradigma. Uno de ellos corresponde al de economía atómica, en donde lo que se busca es reducir al mínimo la cantidad de residuos que se generan en un proceso químico. En una reacción química nosotros sabemos que tenemos las materias primas, y esas materias primas, a través de un proceso químico, se transforman en productos y eventualmente esos productos dentro de esos productos puede existir un residuo por lo tanto lo que busca el principio de economía atómica es finalmente tener la mínima cantidad de residuos para eso existe un índice este índice lo que mide es finalmente la cantidad de masa del producto deseado frente a la cantidad de masa de, todos los, de todas las materias primas que nosotros utilizamos eso, en términos de porcentaje, corresponde al Índice de Economía Atómica. En ese sentido, mientras más cercano a uno, implica que todas nuestras materias primas están involucradas o incorporadas dentro de la masa de nuestro producto deseado. Otro factor, otro índice que también es muy utilizado dentro de la industria química es el factor E. Este factor E, desarrollado por el profesor Roger Sheldon durante los años 90, Finalmente lo que busca es tratar de medir la cantidad o la proporción de residuos que se generan frente a la cantidad de producto que nosotros estamos generando. En ese sentido, como aparece ahí en la fórmula, lo que se mide es la masa de la cantidad total de residuos que se generaron frente a la masa total de producto deseado final. Esa proporción nos dice a nosotros que mientras más cercano a cero, nuestro proceso es menos contaminante o genera una menor cantidad de residuos. Un ejemplo industrial que hoy en día está, eh, se hace parte de estos principios es la síntesis de óxidos de etileno. Los óxidos de etileno se utilizan mucho para la generación de anticongelantes como por ejemplo los que se utilizan en los automóviles. Los óxidos de etileno pueden ser producidos a través de la síntesis que ustedes están mirando en la pantalla y la industria química principalmente se ocupa de establecer el rendimiento como el indicador para saber si una reacción química es relevante o no. En ese sentido, esta síntesis como vemos tiene un rendimiento del 81%, lo cual es bastante aceptable para un proceso industrial. Sin embargo, su, su rendimiento de economía atómica, como muestra la gráfica, es solamente de un 23%. Sin embargo, hay otras síntesis desarrolladas por otras industrias que buscan incorporar todos los reactivos de partida en el producto final. Y como se puede ver en esta nueva lámina, una síntesis muchísimo más sencilla a través de un catalizador sólido permite, si bien es cierto, bajar levemente el rendimiento industrial, pero incorporamos completamente todos los materiales de partida en el producto final. Por lo tanto, tenemos un índice de economía atómica del 100%. En esta clase revisamos el origen de la química verde y cómo esta área de la química se vincula con el desarrollo sustentable. También revisamos dos de los indicadores más utilizados en la química verde, esto es, el índice de economía atómica y el factor E. El uso de estos indicadores en el análisis de los procesos químicos contribuye a que las reacciones químicas tengan un bajo impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud humana sin afectar de forma significativa la eficiencia en la generación de productos.